¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles a la distancia, el Pastor Quillono, para platicar con ustedes del poder de la oración. Detente un momento a pensar cuántas buenas cosas y personas tienes a tu alrededor. Solemos no darnos cuenta. dodamos todo por sentado. Creemos que siempre estarán allí. Y nunca o muy pocas veces nos sentimos agradecidos por todo lo bueno que hemos recibido y que tenemos. Ponte a pensar del agua limpia que tomas, del lugar donde vives, de los amigos que tienes, de los seres amados que tienes a tu alrededor. No los valoramos muchas veces, no expresamos nuestro agradecimiento. Pero el agradecimiento tiene muchísimos beneficios. Trae un abundante sentimiento de felicidad en la vida. Produce un mejor estado de ánimo y salud. Si una persona se siente deprimido, angustiado, amargado, en la soledad, desesperado, cuando se centra en el agradecimiento, se centra en lo positivo de la vida. Y se generan endorfinas que vienen a redundar en tu mayor beneficio. Si esto es físico, social, emocional, imagínate la bendición que es el agradecimiento cuando te acuerdas de agradecer y alabar a Dios por todo lo bueno que has recibido en la vida. El fenómeno es extraordinario para tu plenitud de vida. Esa noche... Vamos a platicar con una joven pareja que dará gracias a ustedes, a Dios delante de ustedes, por todos los beneficios que han recibido. Nos contarán cuán grandes cosas Dios ha hecho con ellos. Y juntos glorificaremos a Dios. Quédate con nosotros. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Queridos, la palabra de Dios dice, Estad siempre gozosos. Orad sin cesar y dad gracias a Dios en todo. Y esto traerá bendición sobre bendición, felicidad sobre felicidad sobre ti. Dios concentrará tu mente sobre las buenas cosas de la vida y tendrás mayor felicidad, mayor gozo. Esta noche, platicaremos precisamente de esto con Elizabeth y Neftalí, que amablemente han aceptado nuestra invitación para estar con nosotros. Buenas noches, Pastor. Buenas noches, Pastor. Muchas gracias. gracias. Elizabeth, Rubén, Neftalí, cuéntenos algo de ustedes para que nos familiaricemos y entremos en el calor humano de poder glorificar juntos a Dios. Muy bien. Bueno, pues yo soy de Monterrey, mi nombre es Elizabeth García, nos casamos en 2010, 2010 y soy ingeniero en seguridad industrial. Ni más ni menos. Muy bien, <ríe> excelente. Bueno, yo soy Rubén Hernández, eh, yo soy arquitecto. Tengo eh, la bendición de, de trabajar aquí en la universidad desde el 2014 que iniciamos con la, con la Facultad de Arquitectura. Y pues antes de esto trabajé, eh, estudié en el Tecnológico de Monterrey y ahí fue donde conocí a Betty y también en un ministerio de la iglesia. Y a partir de ahí pues este, me quedé trabajando allí hasta el momento en que tuvimos la oportunidad de venir a servir aquí. ¡Qué bendición! Se, se cruzaron, digamos, las líneas de su vida. Se entremezclaron justo sirviendo a Dios. Sí. ¡Claro! ¡Maravilloso! Cuéntenos algo, ¿dónde aprendieron a orar? Porque... Supongo que el servicio que ustedes prestaban cuando se conocieron, supongo que fue mezclado con mucha oración, cuando se iban conociendo, esas miradas, <risa> esas eh, incógnitas, sí. ¿verdad? Eh, cuando uno va conociendo a alguien nuevo, pues a veces no nos llama la atención, a veces sí, pero siempre, sobre todo si vienen de hogares eh, cristianos, sí. creyentes, sí. los padres oran por nosotros y nosotros también. Cuéntanos algo de eso. Bueno, pues, este no no sé, a mí me, me tocó crecer en una familia adventista de tercera generación. Y pues desde muy pequeña me enseñaron a orar, a poner todo lo que yo quería, lo que yo anhelaba, o las necesidades de los demás en oración. Entonces, para conocernos, pues sí, fue... <risa> Fueron oraciones. Sí me Sin tocó duda. escuchar un, un tema que decía que 20 años antes uno tiene que estar orando por sus Sin hijos y por su pareja. esposo, su pareja. Entonces yo hacía eso. Espíritu de profecía con la hermana Elena G. de White también nos recomendaba eso. Así que siempre fue mucha oración y Dios me bendijo con un <risa> excelente Amén. esposo. Un arquitecto de primera, ¿verdad? <risa> Exactamente. Rubén, tú también aprendiste sí, a orar en tu Sí, casa? gracias a Dios. Este, le, la la enseñanza y el ejemplo de papá y mamá en la casa fue siempre a, a buscar a Dios en todos los, en todos los momentos. ¿no? En, cuando iniciamos un proyecto, cuando lo terminamos, eh, en los cultos familiares de la noche, siempre no, nos inculcaron esto de, de, de tener a Dios presente. ¿no? Y, y la oración para nosotros era eso, era la forma de tener a Dios presente. Más que pues, un, un, un rezo o una sí. fórmula que te aprendes y la repites, era, no, mamá nos decía, yo recuerdo que nos, nos reunía y decía, nos decía, ¿qué le vas a decir a Dios hoy? Mm. ¿Qué quieres decirle a Dios hoy? O sea, ¿qué necesitas decir? ¿Qué, ¿Qué necesitamos decirle a Dios? Y pues ya decíamos, no, pues esto y eso. Entonces la oración se convirtió en eso, ¿no? En, en una forma de, de mantenernos unidos o conectados con Dios en todas las decisiones que tomamos, incluyendo la de... El noviazgo. Claro, la... definitivamente. Obviamente. Súper importante eso, claro. súper importante. Orabas dos veces, ahora ahora cuatro, mínimo sí. cuatro veces por eso. Uh -huh. Sí, es verdad, todos los jóvenes que nos ven, los que están en edad casadera, uh -huh. pueden eh, experimentar esta convicción profunda que el Espíritu solamente sabe dar, cuando una persona humildemente se entrega a la voluntad de Dios. Y pones, no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Así y, es. y yo creo que eso es algo bien, bien importante que podemos compartir, ¿no? Que la oración no sea esta serie de palabras que repetimos y repetimos, uh -huh. repetimos, sino que sea eh, Con convicción. esta forma de acercarte uh -huh. a Dios, de, de platicarle. ¿no? Dios, hoy tengo esto, hoy te quiero decir esto, uh -huh. hoy necesito descargar esto en ti, hoy, hoy, hoy quiero que me ayudes a decidir esto, ¿no? Más una comunicación Fíjate, activa, viva. Cuando uno va ante una autoridad del gobierno, uno no va, oiga, pues no sabía ni qué decirle. No, uno va sabiendo qué es claro. lo que tiene en mente. Y uno, cuando se acerca a Dios en oración, uno tiene que pensar qué le debo decir, qué le quiero decir, qué es lo que quisiera expresarle. Y eso es lo que tú mencionas. Uh -huh, ¿no es cierto? Uh -huh. Maravilloso. Y que ha llegado a ser la oración, entonces, es un acto de conversación, de comunión, sincera, íntima, maravilloso, con Dios, ¿no? Es la parte más importante de nuestro matrimonio. Oh, sí. Amén. De las decisiones en nuestro matrimonio. Debe de ser. Amén. Qué bonito, excelente. Y cuéntenos una historia de cómo llegaron acá. Sí. Cómo es que se entrelazan no solamente sus vidas, sino aún su servicio en esta zona de Montemorelos, ¿no? Pues bueno, Pastor, mire, este tiene que ver mucho con la oración, la verdad, porque hubo una época en Monterrey en la que pues, a Rubén le iba muy bien en el trabajo, estaba en un buen puesto, en una buena empresa, tenía sus negocios, yo estaba también bien, económicamente hablando, estábamos bien. Progresando. pero Sí, bien. sí, sí. ¿Tú trabajabas dónde? El sueño de Región Yo trabajaba en San Pedro Garza García, Pedro en un despacho de, de arquitectura. uno de las zonas más... Eh, Quizás el, el anhelo de muchos, ¿no? San Pedro, que es el municipio más rico de México y todo. Y Entonces, ahí yo era, llegué a ser socio de la firma en la que empecé a trabajar y además logré establecer mi propio despacho. Entonces, era socio en una empresa y tenía mi propio despacho. O sea, ¿Oraron? Sí, lo que pasa es que a pesar de todo eso, este, yo empecé a ver que él no estaba feliz. Siempre hemos apoyado con jóvenes en la Asociación del Noreste o en el, en el otro ministerio que es precisamente cantar. y Sí, pues, en un grupo. Sí, fue donde el, nos conocimos. Donde nos conocimos. Pero a pesar de eso, yo lo veía a él. Como que no estaba contento, no estaba satisfecho, eh, como si estuviera deprimido. Entonces empezamos a orar, empecé, empecé a orar Platica. por él, porque pues platicaba con él y le decía, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que tú sientes que te hace estar tan triste? Si te va bien. Me dijo, lo que pasa es que yo siento que el trabajo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo como normalmente es para el mundo y no estoy dando todo lo que yo puedo dar para el servicio de Dios. Amén. Él no sentía estar lleno de eso, a pesar de que nosotros apoyamos, pero como él lo decía, apoyamos en nuestros tiempos libres uh -huh. y el servicio para Dios es de tiempo completo. Uh -huh. Entonces, Muy eso bien, fue algo. Tú, tú te sentías vacío. Sí. ¿Crees tú que esto haya sido un llamado del Espíritu? Sí, por supuesto, por supuesto, porque eh, es, es muy fácil a lo mejor decirlo después de probarlo, ¿no? pero todo el mundo queremos probar las riquezas, ¿no? De, buscamos y corremos como, como el mundo corre, ¿no? detrás de, de, de, del puesto y del poder y de las riquezas, y tuvimos la oportunidad de estar ahí y no te llena. Pastor, le, le quiero decir a todos los que nos escuchen, a lo mejor suena como, como cliché y como repetitivo, pero... El éxito que el mundo te ofrece es un éxito parcial en un área. Uh -huh. No hay un crecimiento integral, no hay trascendencia. Y para mí esa era la palabra que me sonaba en mi cabeza todos los días. Yo decía, ¿qué gano? ¿Quién se beneficia? ¿En qué va a mejorar la vida de alguien más que yo gane dinero y gaste dinero? Porque ese es el ciclo al que llegas en... consumismo. ¿verdad? Sí, sí, ese es el ciclo al, al que llegas en, en, un, en una... En una sociedad consumista y capitalista, ¿no? Buscas, ganas poquito y te gastas ese poquito y siempre quieres ganar más. Y dices, cuando gane más, voy a hacer más cosas. Y lo ganas más y gastas más. más. Sí. Y, y siempre estás queriendo algo más y otra deuda más grande y, y ves para arriba y no, me falta mucho y, y estás en eso. Y no va más allá. En o sea, realidad en es ganar tiranía, y gastar dinero. en la tiranía de las riquezas. O sea, las riquezas son un buen siervo, mm. pero un mal amo. Un muy sí. mal amo. Porque personalmente emocionalmente espiritualmente eso no te deja nada no te deja nada es algo que no trasciende puede ser muy bueno filantrópicamente y ayudar a la gente pero personalmente espiritualmente hay un vacío que en eso no llena. Uh -huh. y yo uh -huh. le decía, uh -huh. siento que estoy trabajando para Faraón, <risa> porque los, el mejor tiempo, los mejores eh, cosas que puedo hacer se quedan allá. Uh -huh. Y lo que podemos rescatar poquito el fin de semana, uno, eso es lo que le damos a Dios. Uh -huh. Y eso no me hacía sentir. ¿Y así? Orando, orando, Vamos. ¿qué pasó? Empezamos a orar y empezamos a ver, pues, Proyectos, ¿no? Opciones. Opciones, a dónde vamos a ir, qué vamos a hacer, cómo podemos servir. Pero pues uno siempre tiene ideas, nada más que, como lo decía desde el principio, siempre ponemos todo en oración. Entonces decidimos, Dios, ¿sabes qué? Tú dinos qué debemos hacer, a dónde debemos ir, dónde te vamos a ser realmente útiles. Estaba opción de ir a Canadá con una empresa y pues a lo mejor algún otro lugar y se empezó a dar este, la opción ¿no? de, de aquí. En esos tiempos de oración y de estos sentimientos resultó una, una llamada casual con una, una prima muy, muy querida aquí que trabaja aquí en la universidad por otro aspecto familiar o no sé qué y yo le comenté con la visión de arquitecto, ¿no? le dije, oye, ¿por qué la universidad no tiene una, este, un programa, ¿no? no una carrera? Yo no tenía ah, eso en mi mente. Con... Eh, yo decía, ¿por qué no hay un programa que mejore las Ajá. instalaciones, algo que ayude a, los, a la edificación? A, este, que era lo que yo tenía muy, este, en ese momento era mi trabajo, ¿no? en varios lugares ahí de, de la ciudad y municipios. Y me dijo, este, oye, ¿no has hablado con el arquitecto Bernal? Y yo, no, no lo conozco, no, no se sé. Dice, pues fíjate que el arquitecto Bernal es un arquitecto muy joven que ha estado trabajando para la universidad y tiene un proyecto de hacer la carrera de arquitectura. Y me sonó así como, como una campana en la cabeza, la carrera de arquitectura. Y le digo, claro que sí, le digo la, la iglesia tiene mucho, la, la arquitectura tiene mucho que aportar a la obra de la iglesia. Y dice, pues márcale, mira, él, él estaba hablando aquí y estaba viendo esas opciones, me dio su número. Yo no conocía al Arqui Bernal, él tampoco me conocía a mí. Le marqué. Ay, arquitecto, ¿cómo estás? Hoy, hola, ¿quién eres? Le digo, mira, soy el arquitecto Rubén Hernández, me pasaron tu número, así así. Platicamos y coincidimos en tantas cosas, Pastor, que fue a mí, para mí fue así como, uff, dije, ay, alguien más. Ya Dios sabía, visión, pues, tenía tira, esa visión y otras cosas. Y... Rubén, has dicho algo tremendamente importante. Cuando Dios hace una empresa, va juntando nos la gente conecta, que tiene. Nos trae. Pastor, hubiera visto la cara de felicidad. ¿Cómo le brillaban sus ojos? Y dije, ay, gracias, Señor. Ya sabemos cuál es tu voluntad. De verdad, lo escuchaba platicar emocionado. Dije, no, pues. Gloria a Dios. Definitivamente, esto es cosa de Dios. Y aquí estamos precisamente. Aquí estamos. El arqui ya tenía avanzado el plan de, de, de generar la, la carrera, y me dijo, mira, justamente, dice, no te conozco, de tu llamada llega de, de la nada, de quién sabe dónde, pero mira, estaba buscando a alguien que me ayudara con esto y a esto y le digo, pues, amigo, yo estoy aquí en Monterrey, conozco a todo el mundo, estudio aquí, tal, tal, dale, ayúdame con esto. Y fuimos armando, el arquitecto Felipe se acababa de venir para acá por el trabajo de su esposa y ahí inició el... Son, digamos, arquitectos muy jóvenes. Déjeme decirle que lo pusimos en oración. Tenemos la opción que ya habíamos hecho, el, el, ya ya nada una aplicación para el, una empresa en Canadá y se dio esta oportunidad y lo pusimos en oración. A las poquitas semanas me habla el Arqui Bernal. Estuvimos en contacto y mandándonos correos, de archivos y ahí trabajando algunas cosas y me habla Arqui ya lo autorizaron. Vamos a hacer la carrera, te vienes. Amén. Muy bien. Y le digo, Betty, pues nos respondieron primero de allá de Montemorelos. De Canadá no ha llegado ninguna noticia. Yo quería ir a Canadá Usted quería ir a Canadá, <ríe> Canadá Sí, nos llamaba mucha atención Como dos semanas después de que me habló el arquibernal Llega el correo de la, del consulado de Canadá La empresa respondió Recibimos su aplicación Estamos muy interesados en su perfil Háblenos para hacer una entrevista Y dijimos Dios sabe Dios sabe Dios está Dios al control primero acá Así Él sabe es. lo mejor Y estamos felices de él. La verdad es que ha sido una bendición Bendito sea Dios Queridos, ustedes saben ¿Cómo Dios nos guía cuando lo ponemos en oración? Por nada estén angustiados, dice la palabra de Dios. Mas sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acciones de gracias. Mm. Y habrá paz, mucha paz. Queridos, formamos una enorme red de personas que oramos los unos por los otros. Y no vamos a ceder. Vamos a continuar orando por ustedes. Hay un grupo, varios grupos yo diría, hermosas damas que se unen para orar con ustedes sobre sus pedidos, sus agradecimientos y están gustosas de poder apoyarles en sus oraciones. Hemos visto milagros, los milagros maravillosos que Dios sabe hacer, especialmente en los corazones. Así que invitamos a que ustedes envíen sus pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla y también sus agradecimientos. No te quedes callado. Escribe las bendiciones que Dios ha hecho por ti. Debemos expresar más agradecimiento, no solo a los demás, sino también aquel que todo lo ha provisto para bien de sus hijos, Dios mismo. Bueno. De esa manera, entonces, ustedes vienen acá y empiezan, empresa, empiezan una empresa, digámoslo así, eh, <risa> nueva, un sí, proyecto nuevo. Un proyecto nuevo, la Escuela de Arquitectura. La Escuela de Arquitectura. ¿Y qué pasó contigo? Bueno. <risa> También, porque no eres arquitecta, ¿qué eres? No, pues, ingeniero, ingeniero en seguridad pues resulta que en ese momento en que pasa todo esto yo estaba trabajando ya en Monterrey en una consultoría de seguridad y medio ambiente y, y estábamos dando servicio a muchas empresas pero era enfermera y, ¿tú ¿cómo graduaste es? de enfermera? no gradué de enfermera me faltaron como un semestre mm, pero estuve trabajando 10 años de enfermera industrial. Entonces, se fue inclinando todo a que estudiara la carrera de ingeniería. Me metí a estudiar la carrera. Tenía un año de haber estudiado la carrera cuando o sea, sucedió todo esto. Entonces, él me dice, oye, mira, he estado yendo y viniendo cuando iniciamos el proyecto. El primer semestre, pues, estuvo yendo y viniendo a Monterrey. Dice, pero ya me están diciendo de, de quedarme allá. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Le digo, vamos para adelante. Están, todas las cosas han estado siempre en oración y en las manos de Dios. Amén. Y es el camino claro que estamos viendo de parte de Dios. Entonces, pues vámonos para allá y renuncié a mi trabajo y me vine para acá. Con él. Y pues acá me tocó pues estar yendo y viniendo a Monterrey para ir a la escuela, así que pues bastante oración también no por los riesgos de estar yendo y viniendo. Ella estudiaba en una universidad en la que los, los horarios son nocturnos, porque es una universidad de trabajadores, trabajas en el día y estudias en la, en la noche. Entonces estaba en sus materias de titulación, que era un semestre de titulación, así que cuando nos venimos, tuvo que fue regresando de eso, ¿verdad? Sí. Está, bueno, estaba, estaba, todavía estudiando la estaba todavía estudiando, así que iba y venía, se iba de aquí en la noche a las 6 siete de la tarde y regresaba de allá a las diez y media, once de la noche. Demostrar. Qué sacrificio, realmente. Ella solita, sí. sí. Y, y así, con esa perseverancia, con ese deseo de crecer, con la seguridad de que Dios Dios estaba nosotros. al control de la vida. Y se ofrece entonces que tu superación también te lleva a romper algo que tú también soñabas en medio de, de ese, pues, oportunidades, sí, oportunidades que Dios da, ¿no es cierto? ¿Qué pasó ahí? Sí, pues, Cuéntanos brevemente. iniciamos la carrera y como al año de, de, de haber iniciado, pues eh, hubo la... la la opción o la necesidad en la carrera de que quienes estábamos allí tuviéramos posgrado para uh -huh. poder este, hacer crecer la, la carrera. ¿no? Porque los tres que iniciamos, junto con la arquitecta este, también eh, Marcela, que estuvo apoyándonos el primer semestre, pero ya los que, tres que nos quedamos, eh, Enrique, eh, el arquitecto Enrique, el arquitecto Felipe y yo, los tres tenemos licenciatura en arquitectura. Entonces, se requería hacer posgrados. Entonces, pues, hubo la, la opción y, y nos dijeron, busquen eh, las opciones, las mejores opciones para hacer posgrado. Y, pues, yo me puse a buscar, ¿no? Este, vamos a, bus a buscar cada quien y ya vimos los programas que había. Y resultó, después de hacer la búsqueda y las comparaciones, que una de las mejores opciones que había para hacer un posgrado de forma rápida, porque la, la idea era que fuera uno y enseguida otro y enseguida otro, encontramos un plan de, en una universidad que tenía un, un plan de maestría en, en, en un periodo más corto, ¿no? compactado, muy, muy intensivo, intensivo, pero era una maestría oficial y todo, pero la universidad estaba en Barcelona, en España. Entonces, este, pues hicimos el, la propuesta, dijimos, mira, esta nos, nos conviene por esto, además es una universidad de, de mucho prestigio, de mucho nivel en arquitectura y en, y en, en urbanismo, reconocida, de habla, la primera de habla hispana y... y este, pues estaba ese por lo mismo, tienen esos programas, ¿no? Entonces hubo esa opción, se metió la propuesta y se autorizó la propuesta. Amén. Entonces, Dios va dando las cosas de decíamos, tal manera es para la visión de, de su. Claro, hijos. es una de las cosas que decíamos con, con, con mi esposa, le decíamos, mira, si hubiéramos seguido trabajando en Monterrey o esto, en la vida hubiéramos podido ir a vivir a Europa, ¿no? Es una mm. cosa que... ¿Cuánto tiempo estuvieron? Estuvimos un año, un año y tres meses, y... algo así. Sí, Excelente. Hasta tienes un poquito el hablado... Hombre, no. que sí, hombre, que sí, que sí. Gloria a Dios por eso. Es una bendición que nos permitió tener ese, esa experiencia porque también fuimos para allá y pudimos servir en la iglesia allá. Oh, no, la iglesia sí. allá tiene un desafío muy grande porque hay, hay este, sobre todo dos condiciones que, que son muy negativas para el crecimiento de la iglesia. ¿no? El, el, la, la idea del, del humanismo, esta idea, esta corriente en la que se inician desde la educación primaria mm. los ciudadanos en los que puede ser la mejor versión del ser humano, filántropo, cívico y todo esto, pero Dios no está en la ecuación. Mm. Tú lo haces por, por los principios y las convicciones humanas. ¿no? Entonces, esta educación hace que cuando lleguen a esas edades, digan, no necesito a Dios. o sea Yo lo he hecho toda la vida y tengo las herramientas para ser el mejor ser humano excelente sin Dios. ¿no? Qué bendición. O sea, fueron a servir, a fueron ayudar, a llevar la... A la llama de la fe la, en aquellos lugares. La otra condición negativa es lo que sucedió en la Edad Media. Hay una condición muy negativa mm, hacia, hacia, hacia eso. Hacia la religión. ¿verdad? Y entonces la iglesia tiene muchos desafíos. Cuando fuimos allá y trabajamos con clubes y cantamos en las iglesias, decían, guau, wow, quédense aquí. Sí. No, querían, no querían que ustedes se fueran. ¿Sabe qué? Ahorita que dice de, de, del desafío, no lo habíamos comentado, pero me pasó una cosa muy, muy puntual. Con la oración allá. Por favor. Perdí mi identificación de extranjero para estar allá y no me había dado cuenta. Pero que nos invitaron a ir de consejeros en un Camporí de conquistadores. Y para poder ir de consejeros al Camporí tenía que sacar yo un permiso del gobierno de la policía. Donde dijera que yo era apta para poder estar trabajando con los niños. Uh -huh. Entonces, para poder sacar eso necesitaba la identificación. Y fue que la empecé a buscar. Y no la encontraba, y no la encontraba. Y faltaban como dos o tres días para el campamento. Y mis amigos allá en la iglesia me preguntaron, oye, ¿ya tienes el documento? Y yo, no lo tengo. Todavía. Es que no te van a dejar entrar. Y yo, no, ¿sabes qué? Me, hablando por teléfono con mi mejor amiga allá. Me dijo, ¿sabes qué? Ora. Ora y Dios te va a ayudar a encontrar esa identificación. Y yo, ¿sabes qué? Sí, tienes toda la razón. Colgué y me puse a orar. Me arrodillé y empecé a orar. Señor, tú sabes que deseo ir a ayudar a los niños a, al campamento, las necesidades que tiene la iglesia. Por favor, ayúdame a encontrar la identificación. Fue una oración corta, pero sabía que Dios me iba a ayudar en eso. Pues, abrí los ojos, dije, amén, y sonó el teléfono. Contesto, la policía. Me habló la policía y, claro, me asusté. Yo, ¿Es usted, Elizabeth García? Me dijeron por mi nombre. Y yo, sí, ¿quién habla? Somos la policía. Necesitamos que venga aquí a la estación de policía. Y yo, sí, dígame, ¿para qué? Dice, es que... Alguien encontró su identificación tirada en un parque y la trajo. Entonces, necesitamos que venga a recogerla. En ese momento, pastor, yo empecé a llorar y llorar amén. y llorar. Y yo, gracias, Señor, porque respondiste tan rápido a mi oración. Dije amén y entró la llamada. Entonces, amén. Qué bárbaro! gloria, Dios, queridos. La oración es eficaz cuando es realizada con humildad, sencillez, sinceridad, con fe. Porque Dios existe. Amén. Es tu Padre celestial. Puedes confiar en Él. Eso es maravilloso. Hemos escuchado este testimonio que nos ha llegado al corazón. Casi podemos decir que no, nos hace Qué llorar. Sorprendente. Ahora, el, ustedes ya estando acá, ya después de haber regresado, ¿ustedes continúan tú en un trabajo aquí en Montemorelos? Todavía no pasa Todavía estás en eso. Okay. No, no, eh, no, o sea, ¿Al regresar? Dice que al, al regresarlo. Sí, al regresar, ah, ah, ya, entonces encanta. ya tienes un trabajo, tú ah. te ubicas acá a trabajar eh, cada uno. Y uf, digamos en el caso, Rubén, tú eh, trabajas en la Escuela de Arquitectura. En la Escuela de Arquitectura. ¿Y qué labor de beneficio a la comunidad? donde se requiere mucha fe, mucha oración para servir a la gente. ¿Realizan ustedes normalmente? Bueno, aquí? ese era uno de los sueños que teníamos también y, y como los objetivos que teníamos de la, de la Escuela de Arquitectura y que pusimos en oración desde el inicio. ¿no? Eh, nuestra disciplina tiene la bendición de ser una disciplina muy humana, muy cercana a uh -huh. las personas, y nosotros queríamos eh, desde el inicio que, que esto se reflejara, ¿no? que los muchachos entendieran que el perfil de un arquitecto cristiano no es un perfil para salir y enriquecerse, ¿no? sino es un perfil de servicio que tiene la capacidad de bendecir a las personas a través de la disciplina. Así que una de, los, de, los, eh, de las líneas de trabajo y laboratorios que quisimos que desarrollar primero fueron un ministerio de arquitectura de servicio. De asistencia, de, de bendición para grupos sociales vulnerables y también para el desarrollo de la infraestructura de la iglesia, ¿no? de, de la labor que se Por ahí hay algunas fotos por que ahí quisiéramos que puedan fotos. ir pasando. Mira, ahí están las de fotos. Diferentes, lo que hicimos fue crear este ministerio y entonces llevar a maestros y alumnos uh -huh. en conjunto a trabajar en diferentes proyectos de asistencia y de beneficio comunitario. Entonces, así hemos viajado a la ciudad de Querétaro, al occidente, en Guadalajara, en Colima, a la Sierra de Chihuahua, junto con el con el Ministerio de Misión Extrema que tiene el pastor este, Agustín, Andrade. Agustín Andrade. Nos hermoso. sumamos, hemos hecho sinergia muy, muy bendecida allí. Entonces, hemos ido a, a sitios donde se requiere mejorar el entorno donde viven, las viviendas. También hemos utilizado, eh, en coordinación con la profesora Nalda, el servicio comunitario Ajá. como parte de el, la labor que se puede hacer para... Eh, a darle servicio a una persona que vive en condiciones eh, insalubres o de dificultad. Y a través del trabajo que los chicos aprenden en las aulas, van allí y lo hacen físicamente para bendecir a una persona. Ya no se queda en lo teórico, sino... Allí hemos encontrado y los chicos nos han dicho: ahí le encuentro la razón de, de, de, de lo que estoy haciendo. Sí, sí, sí. Pero nuestro objetivo también es que encuentren a Dios en ese lugar. Es la misma obra que Jesús hizo cuando ¡Qué maravillosa! ¿eh? ¡Qué escuela tan hermosa que ustedes, por la gracia, el impulso de Dios, han, están edificando! ¿Cuántos alumnos tienen en la escuela? Eh, ahorita, el hasta el semestre pasado, había 86. Ahorita tenemos una proyección de llegar más o menos a 95 alumnos. Maravilloso. En, con la maravilloso. bendición de Dios. Y este, este Ministerio es de Arquitectura condición hay otros laboratorios en la, en, la, en la carrera, pero tratamos de que estén involucrados profesores y alumnos. Y entonces trabajamos juntos. Ahí el, el alumno ve a su profesor trabajando en el servicio social como un objetivo, no como una meta, como ese arquitecto que, que va y aplica eso y aprenden otras cosas que no se aprenden en clase. ¿no? Qué cosas tan maravillosas. Nos estás contando de la escuela. ¿Valió la pena? O sea, la dirección de Dios no falla. Eso, pastor. No para falla. mí tiene mucho más valor Absolutamente. que ganar otros dos ceros. Absolutamente. Cero. Es Ahora es lo que no tenía en Monterrey. A ti te pasó algo, especialmente en la familia, que tú vienes a darle gloria a Dios aquí delante de todos nosotros. Cuéntanos, durante esta pandemia sí. mucha gente de nosotros se enfermó. ¿Qué pasó? Muchas familias tuvimos esa, esa experiencia difícil. Eh, para nosotros eh, fue por, eh, por mi papá, por mi padre. ¿no? Uh -huh. Mi padre es médico, es, él es, es doctor. Eh, y en ese, en ese año, en el 2020, el, el año de la primera oleada, la pandemia donde no existían vacunas, la enfermedad no se conocía, pues él, él ya es una persona mayor, este, tiene más de 70 años. Y él trabajando en el hospital donde estaba, pues... Este, eh, llegó la pandemia y esto y ellos siguieron trabajando porque pues, son médicos, te, te, te, tienen, esa, tienen esa vocación de seguir atendiendo. Y aunque nosotros le decíamos este, cuídate, no vayas, ¿sabes? pero pues continuó y desafortunadamente se contagió de COVID este, en, esa primera, en esos primeros meses de la pandemia. Cuando todo era incierto, inseguridad, no se conocía, era información que salía de todos lados y no había protocolos ni nada. Y pues con la condición de, de edad y de, de, de salud que tenía, este, con otras agravantes, él desafortunadamente se puso muy, muy mal, muy grave. Eh, lo internamos, estuvo un tiempo en su casa, él con los medicamentos que se conocían en ese momento y con oxigenación, pero se fue poniendo cada vez más grave, hasta el punto que tuvimos que, que hospitalizarlo. Eh, yo lo llevamos, eh, lo llevé un viernes en la tarde, llegó en la ambulancia, yo lo, lo esperé ahí en el hospital, el, ese, día, ese día el sábado lo subieron a, a este, no se quedó en el piso, lo subieron a cuidados intensivos, pero siguió bajando su, su estado de salud. El lunes nos, el, el domingo en la tarde nos hablaron del hospital que ni con las torres de, de alta oxigenación que, que, que tienen ya en cuidados intensivos estaba pudiendo mantener una oxigenación adecuada y que lo que seguía era intubarlo. Eh, intubar a una persona es el estado más crítico o de los más críticos que puede haber en, en, en cuidados intensivos ¿En porque es en eh, COVID específicamente sí. en esa enfermedad porque eh, ya es un estado en el que la propia persona, el organismo ya no puede mantenerse por sí mismo y entonces hay que hacer respiración mecánica asistida eh, con un método muy invasivo que es eh, básicamente introducir un tubo por la tráquea directamente a los pulmones este, forzar la entrada en, un, en una entrada que se supone que no debe entrar nada porque está este as, eh, eh, aséptica no porque cualquier cosa que entre ahí puede infectar eh, pero bueno es, es digamos las últimas este, opciones que hay no entonces eh, papá desafortunadamente fue agravándose el punto que eh, tuvimos que tomar la decisión el lunes lo, el lunes después del viernes se solo estuvo dos días allí y se tuvo que intubar eh, la historia fue eh, desafortunadamente muy larga, eh, la hospitalización de él fue muy, muy larga en, en, el, en, en la atención. Nos decían los médicos que una intubación se busca eh, desintubar, o sea, sí. lograr que el, que el organismo responda de 7 a 12 días, sí. aproximadamente 14 días, que es lo, ya lo crítico a lo que se sí. puede llegar, porque a partir de ahí empieza a subir mucho el riesgo de infecciones eh, de, ahí de, de los hospitales. Eh, que sobrevienen eh, de, de daño en, en la tráquea, en el sistema respiratorio, o inclusive de dependencia del organismo de la respiración asistida, de tal forma que luego ya no pueda volver a hacerlo por sí mismo. no. Esos riesgos empiezan a subir y obviamente sus posibilidades de, de vivir empiezan a bajar. ¿Cuánto tiempo estuvo entubado? Estuvo entubado 26 días, cuando lo recomendable o lo óptimo es de 7 a 14. Entonces... Eh, cada, cada día que ¿Qué pasó pasaba, con tu papá? Cada día que pasaba era, fue tres meses de internado y fueron tres meses de oración, cada día, cada día, a todas horas. La familia se unió, estuvimos en oración porque en ese momento, como lo decía, era, era mucha información falsa, mucha información que no se conocía, era una incertidumbre. Increíble, no había un método de tratamiento, que todavía creo que no hay uno establecido, ¿no? pero en ese momento no había, no, nada. No había nada, no había medicamentos, no había, todo era, iba surgiendo no en el a momento, manera. y no, los doctores nos lo decían, mira, este, está en experimentación, apenas está haciendo las investigaciones, esto es lo que se conoce y lo estamos haciendo, y fue una batalla de oración, tres meses de oración día con día. Alguien ha dicho que las más fervientes oraciones no se elevan desde una iglesia, desde la necesidad sino de nuestro corazón. en Era... los hospitales, uh -huh. en las casas, uh -huh. en las camas de las, de las personas enfermas que tienen, padecen alguna crisis. Es que... Allí es donde se eleva, y desde luego en la iglesia, pero mayormente afuera de la iglesia, en los momentos de crisis es que... donde nos golpea la vida, Desafortunadamente, quizás para nosotros, los seres humanos, este, las crisis es cuando aprendemos a depender de Dios, mm. cuando ya no hay nada más. Hay una cosa muy específica de la oración que sucedió durante todo este periodo que nos, nos, nos llenó todavía más de, de, de seguridad, porque... Esperanza. El doctor, solo teníamos una llamada al día que ellos nos hacían, así que había que estar esperando que, que llegara la llamada para saber un poquito, porque obviamente no te podía, no había forma de visitarlos, y había la incertidumbre de que entró y no sabíamos si salía, porque si llegaban a fallecer, tampoco te regresaban el cuerpo ni nada. Entonces, ya no sabías si lo ibas a volver a ver o no, y volver a hablar y todo. Solo esa llamada. Entonces, en esas llamadas con el médico, que eran este, una vez al día, eh, pues nos daba la información y todo, y siempre era con un tono así de, de médico a paciente, mm. muy frío, porque mm. es, es el protocolo de los médicos. ¿no? En una ocasión, más o menos como al mes y medio, dos meses, que, que se fue alargando, se fue alargando y papá tenía buenos días y tenía días muy malos y, y todo eso. El doctor me dijo, mira Rubén, este, sabían que él era médico, no supieron uh -huh. que él era médico y todo. Y me dijo, mira este, Rubén, te voy, te voy a comentar, Neftalí, tu papá este, está muy grave, es muy crítico su, su, su situación por su edad y todo esto. Como médico, te puedo decir que hemos hecho todo lo que sabemos y todo lo que tenemos a nuestro alcance. Ya no hay más que podamos hacer. Es todo lo que conocemos. Hasta aquí llega la ciencia y la medicina, sobre todo en esta enfermedad que es tan nueva y que no se conoce. Pero no sé de qué forma. De alguna manera, donde muchos otros pacientes se han quedado y ya no han salido, tu papá sigue saliendo adelante. Y no nos lo explicamos porque... Tiene todas las de perder y de, y de todas las malas que les pasan a los pacientes, todas les han pasado, todas las complicaciones. Y siendo una persona con tanto riesgo por la edad, por las condiciones, sigue saliendo adelante. Nosotros ya no tenemos más que decirte ahora esto, ya hemos hecho todo, hasta ahí llegamos. Pero de alguna forma él sigue, así que te voy a decir esto. No sé qué han estado haciendo, lo que sea que han estado haciendo, síganlo haciendo porque está funcionando. Y ahí fue donde le dijimos, la familia, todos nos reuníamos a orar y le dije, doctor, lo que estamos haciendo es orar. Amén. Me dijo, Amén. ya lo sabía, ya lo presentía, me dijo, ya sabía, dice, pues sigan orando, porque Neftalí sigue vivo, por eso, yo no tengo una explicación. Uh -huh. Y le digo, doctor, y no solo eso, no oramos nada más por mi papá, oramos por usted. Oramos por los enfermeros, le digo, porque yo siendo hijo de doctor. Mi papá está allí porque se quedó en el hospital atendiendo pacientes. Y yo sé que usted tiene familia y que están igual de preocupados que yo. Así que oramos por usted, oramos por las enfermeras, oramos por los camilleros. Le digo, es más, si me permite, me gustaría orar con usted ahorita. Porque oramos por usted acá, pero no nos ha escuchado. A partir de ahí, su tono de voz y la relación con ese doctor cambió. Uh -huh. Dejé de escuchar al doctor y empezamos a escuchar al ser humano. Le dijo, ¿no? uh -huh. sí, muchas gracias, dijo, porque sí lo necesitamos. Ora. Oramos con él, en la bocina, mi esposa y yo estábamos orando, oramos. Cuando terminamos, dije, en el nombre de Jesús, amén. Dije, amén, y en la bocina se escuchó, como 10 personas, amén. Wow. Nosotros no sabíamos, pero él nos puso en la con todo el equipo de enfermeros y, de, Qué y de internistas que estaban ahí. Gloria a Dios. Una bendición. Muy él, agradecido. Muy agradecidos. El doctor me dijo, mira, mientras Dios le dé vida y él nos permita, y nosotros estemos aquí, lo vamos a sacar, mientras Dios nos dé oportunidades. No tenemos ya muchas otras opciones, pero mientras él siga luchando y Dios nos lo permita aquí, está seguro que vamos a hacer todo lo posible. Rubén, ¿qué pasó con tu papá? Mi papá está en el hospital trabajando el día de hoy, manejando Amén. su carro, gloria a Dios en su casa, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿En Después su de tres meses de hospitalización, 26 días de intubación, con todas las complicaciones que pudieron haber, a final de cuentas, Dios nos lo mantuvo. Maravilloso, maravilloso. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y a nadie más. Gracias a Dios y a todos los ángeles, como alguien expresó el, el, la semana pasada. Dos, tengo dos ángeles que son dos médicos, dice. Y las enfermeras. Son como ángeles que Dios coloca. Queridos Mientras ustedes envían sus pedidos de oración para que todos podamos orar los unos por los otros, vamos a escuchar una melodía que nos inspirará a seguir los pasos y los planes de Dios en nuestra vida. Escuchemos.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 Es a Dios de que nos permita comunicarnos con ustedes. Eh, les voy a pedir que oremos por la familia Girón, especialmente por Mayra y Ludinés. La mamá Lucrecia Flores descansa en el Señor. Una mujer extraordinaria, una verdadera guerrera de la oración. Ya descansa. En Argentina la mamá de Jorge Gil también descansa. Y suplicamos a Dios para que consuele a todos sus amados. Hemos recibido también la, los siguientes pedidos de oración. Que les vamos a mencionar para que usted se una a nosotros en oración. Rosa Hilda, queridos, por favor, les pido de sus oraciones por Adrián Cervantes. Que se encuentra delicado de salud, con un tumor canceroso. Y por su familia que está muy muy desesperada. Rosa Hilda, estaremos orando por este, este, esta situación especial con Adrián. Vamos a orar por él, no lo vamos a dejar. Roberto Calderón, buenas noches. Saludos desde Pachuca, Hidalgo. Un saludo para ti, Roberto. Mi petición es por un problema con un hermano por no terminar trabajo de construcción. Lo pongo en las manos de Dios y que él pueda dirigir dicha situación. Hay que reconciliarnos, hay que reconocer y hay que estar en paz, porque a paz nos llamó Dios, sin duda alguna. Luis, pido oración por mi salud física y espiritual. Muchas felicidades y gracias por el programa. Amén. Gracias a Dios, Luis. Estaremos orando por ti. Jairo, les pido que oren por la salud de mi esposa Carla y por la vida espiritual de mis hijos Emiliano y Bárbara. No lo olvidaremos, Jairo. Emma, Pido oración por mi esposo e hijo, que regresen al camino de Dios. Se llaman Adolfo Stephanie y José Adolfo. Emma, nos uniremos contigo. Recuerden que cuando oramos por sus peticiones, también oramos por el que pide. Oramos por muchas cosas que el Espíritu Santo nos transmite que debemos orar porque lo necesitan. Meche L. dice, pido oración por la señora Reinalda Ríos, está internada, por una caída y será intervenida el sábado. Que el Señor tome el control. Amén, Meche. Estaremos orando. Soledad Nuño, Dios bendiga a todos los presentes. Gracias. gracias. Petición de Areli Ríos, eleven por favor una oración por su hija Natalia Ríos. Que Dios le devuelva su salud. Ella fue internada hoy y está delicada. Muchas gracias. Les estamos mirando desde Guadalajara. Un abrazo para ti, Soledad, y no olvidaremos a Natalia y esta petición. Ludivina Bedoya, buenas noches. Por favor, oración por mi hermana que la atropelló un ciclista. Que por favor no sea nada grave. Y por dos hermanos que ella les donó el riñón para que Dios los tenga siempre y con buena salud. Amén. Gloria a Dios. Ángela Ambriz, Saludos, Dios los bendiga y los cuide por siempre. Pido oración para que Dios me termine de sanar a mí y a mi mamá. Hemos estado orando por ti, Ángela, y no te vamos a olvidar. Y por mis hijos, que Dios les, les haga buenos, que ya no peleen. Amén. Roque, Roque Sosa, excelente noche. El que es eterno les bendiga, Amén. el Dios Todopoderoso. Roque, agradecemos a él y sus favores y atenciones hasta el día de hoy. Me ha concedido un año más de vida. Amén, Roque. Felicidades, bendiciones. Y por favor, incluyan en sus oraciones a los enfermos para que les devuelva la salud. Desde luego, entre ellos a Norma Hernández y Rubén Hernández. Estaremos orando por ellos, por mi prima Juana Sánchez, que concluimos el estudio de la fe de Jesús y se va a bautizar. Amén, gloria a Dios. Ese es el milagro más grande, la conversión de una persona. Por Italia Trejo, para que continúe estudiando. Amén. Por Rosita, Emilio y Jimena, para que regresen a la iglesia. Amén. Y sobre todo, a los brazos del Señor. Desde luego, Beatriz Díaz, que el Espíritu Santo continúe trabajando en su corazón. Hemos orado muchas veces por Beatriz Roque y seguiremos orando. Por mis peticiones personales, gracias y el Eterno les bendiga. Conceda sus deseos el deseo de sus corazones. Amén. Amén. Andrea Aque, o Aque. Buenas noches, estamos agradecidas porque hoy fuimos al doctor y nos dijeron que los pulmones de mi mamá están mejor en comparación del estudio de hace seis meses. Alabamos a Dios por este milagro. Amén. Nos unimos a ti, Andrea, en oración y alabanza. Tania Jope, hola a todos, les pido oraciones por un examen que tengo que hacer. Apareció un tumor en mi riñón, el médico piensa que no es bueno, así que oren para que me vaya bien en el examen y no sea un tumor maligno. Querida Tania, te decimos, Dios está al control, confía en Él, ten profunda paz. Todo lo que, lo que Dios permite siempre Tan será bien. para nuestro bien con un propósito. Cualquiera que sea, alaba a Dios, porque Dios... Es digno de, esto, de nuestra alabanza. Mm. Voy a pedir que inclinen su rostro a donde quiera que estés. Únete a todos nosotros para orar en oración al Dios de lo imposible, nuestro Padre Celestial. Por favor. Oramos. Padre, nos acercamos a ti con humildad, pero con confianza, Señor. Mm -hmm. Porque tenemos nuestro corazón y nuestra mente puesta en ti porque te alabamos y te reconocemos como un Dios ver, verdadero, como un Dios presente en nuestras vidas. Uh -huh. Y en esta noche, Padre, quiero hablarte y quiero poner delante de ti las peticiones que hemos escuchado, Señor. Hay varias peticiones de salud por eh, mejora o por diagnósticos que están por venir, Señor. Y quiero esta noche que tu espíritu esté con las personas que eh, mandaron sus, sus peticiones, Señor, que hemos escuchado aquí para que tu espíritu les dé la paz y la tranquilidad de saber que tú estás con ellos el día de hoy, Señor. Reclamamos las, las bendiciones y las promesas que has hecho en la Biblia para cada una de las personas que está sedienta de tu espíritu y de salud. Quédate con ellos, Señor. También hay peticiones personales acerca de la convivencia, acerca de familia, acerca de acercamientos espirituales, Señor. Que tu espíritu, tu palabra, tu bondad, Señor, que confiamos en ellos, alcance a estas personas, puedan ver claramente cómo tu mano y tu guía va delante de cada uno de nosotros, Señor. Y esta noche te pedimos paz, tranquilidad, pero también poder, Señor, para la vida y la voluntad de cada uno de de cada uno de los que hablaron en esta noche y poder para poder tomar la decisión adecuada y correcta de acercarse a ti y que seas tú quien dirija cada una de las situaciones que vivimos. Señor, sabemos que en este mundo no todas las cosas eh, salen como esperamos, o no todas las cosas obran como nosotros desearíamos, pero sí estamos seguros que son dirigidas y guiadas por ti para nuestro bien. Te pedimos que en esta noche entonces, Señor, escuches nuestras oraciones, escuches nuestras peticiones y tengas eh, el oído presto y la voluntad de rodearnos con tus manos, Señor, de ser eh, bendición para todos aquellos que lo están esperando señor y que esta noche en esta oración puedan recibir tu espíritu señor Amén. tus bendiciones en este momento Amén. que lo requieren Amén. y estar seguros de que así como un día veniste para dar tu vida y darnos la oportunidad de recibir perdón también hoy puedes llegar al corazón de cada uno quédate también con nosotros señor en cada uno de los hogares que están escuchando y recibiendo esta esta transmisión señor que tu bendición y tu espíritu también more en estos lugares, Señor. Amén. Muchos estamos buscándote y necesitándote, Señor, quizás sin la posibilidad o sin, sin la forma de, de llegar, de saber cómo hablar o si quizás sin el valor para hacerlo, Señor. Pero tú nos conoces, tú nos llamas por nuestro nombre, tú nos buscas ahí donde estamos y Señor llega a estos lugares, a ese corazón que está dese, necesitando tener tu paz, tener tu amor, tener tu perdón, Señor, y reconciliarte otra vez a la imagen de Dios. Quédate con nosotros esta noche, Señor, y que este programa, esta, esta comunión, esta comunidad de hermanos que nos rendimos a ti, y te buscamos, también podamos ser apoyo y bendición para quien lo requiere amén. en la vida diaria y práctica. Amén. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. amén. Amén y Amén. Gracias, Elizabeth, gracias, Rubén, por Muy compartir buenas. sus experiencias de fe en oración. Antes de despedirnos, siempre ponemos una promesa para meditar y hacerla propia durante toda esta semana, hacerla en oración, apropiarnos de esta promesa. ¿Tienen una promesa que puedan compartir? Sí, eh, está en Romanos 8:28 y dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Esto es... ...para los que son llamados conforme a su propósito. Una Qué promesa muy bonita. Hermosa promesa. Que nos sostiene a pesar de todo, sabiendo que hemos sido llamados. llamados. Hay llamados. seguridad. Esa ha sido nuestra seguridad en, en todas las cosas, porque así lo dice el versículo. No dice que solo nos van a pasar cosas buenas o solo las que deseamos. Mm. Pero dice que aún las malas... Todas las cosas para quienes aceptan y se mantienen fieles en el propósito al que han sido llamados por Dios, todas esas, a final de cuentas, ayudan a bien con el plan de Dios. Queridos, definitivamente, expresemos, no nos quedemos callados, alabemos a Dios por todo lo bueno que ha sido. Expresemos gratitud a los que nos rodean, veamos el, todas las bendiciones que hemos recibido y expresémoslo a los que nos rodean. Cuán valiosos son mientras tengamos la vida y mientras los tengamos en vida. Pero sobre todo bendice a Dios, alábale, dile que te muestre las grandezas de su amor y de su gracia, las riquezas de su gracia.